¡Hola, Muniz! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada del Cotorreo Coreano. ¡Woo! Hola, este es el Cotorreo Coreano. Ya es 2023. veintitrés. Qué loco, qué loco. Pero bueno, bienvenidos a la segunda temporada, segunda temporada de este podcast, El Cotorreo Coreano. Qué loco, qué loco que ya ha sido un año y medio desde que empecé el podcast. Creo que eh, este bebé, mi bebé, El Cotorreo Coreano, cumple en junio del 2020, junio de 2021 o julio junio o julio, fue en un verano, junio o julio de 2021, así que ya, ya ha pasado bastante tiempo y ya estamos en la segunda temporada, chicos, ya sé, qué loco que ahorita no me sé el cumpleaños de mi podcast, pero, pero sí sé que ya, ya llevamos bastante tiempo con este podcast, más de lo que pensé, la verdad, y bueno, yo empecé este podcast solo pensando que quería una plataforma, no sé si se acuerdan de esto cuando empecé, que quería una plataforma en donde podía hablar eh, más personalmente, más íntimamente con ustedes, mis suscriptores. Eh, siempre subía videos yo y como que la única manera en la que ustedes me podían hablar de cosas era por Insta, mensajes, comentarios, en videos. Y no sé, sentía que esto del, del podcast era un, un lugar más seguro para todos nosotros, como una comunidad en vez de nada más el canal de G-Moon, pero una comunidad entre nosotros dentro del canal de G-Moon. Y me gusta bastante, bastante. La verdad, me puso muy, muy orgullosa saber que muchos de ustedes aman escuchar el podcast podcast. Eh, no sé, mientras están trabajando, estudiando. Muchos me dicen que lo escuchan en el camino, yendo a clases y trabajo. No sé qué tan buena idea sea escuchar el podcast mientras que estudias, chica. Pero he visto muchas personas en las historias que me que me etiquetan en Instagram, que muchas veces lo están escuchando mientras están haciendo otras cosas. A veces veo a gente dibujando, haciendo cosas divertidas o comiendo mientras escuchan mi podcast. Estoy muy, muy orgullosa y muy feliz y muy agradecida, obviamente. Siento que por este podcast puedo sentir como si estoy ahí siempre con ustedes y yo la verdad quiero que ustedes también sientan así, eh, como si estaríamos charlando como amigas, como si yo estuviera al lado de ti, si en algún momento de, de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu año, estás sintiendo en un, o estás... En un momento difícil en donde te sientes sola o solo, necesitas una amiga amigo, necesitas nada más ruido o algo para escaparte de la realidad, quiero decirte que aquí estoy para, para que puedas eh, estar en esos momentos y que no te sientas sola o solo. Entonces, les quise decir que estoy grabando los primeros episodios un mes antes de que suba estos episodios al canal y a un mes antes de que los escuchen. Así que ahorita, aquí en el presente, momento presente aquí, sigue siendo 2022. Estamos en un diciembre, aquí estoy con mi otra cámara, blogueando porque estamos haciendo vlogmas. Eh, si están escuchando ahorita esto en enero 2023, significa que ya vieron mis vlogmas y si no han visto mis vlogs, ¿por qué no los has visto? Pero bueno, eh, sí, ahorita estamos en 2022, es un diciembre, pero esto se, se va a subir el próximo mes, en enero, en 2023. Bueno, yo quise hacer este primer episodio de la segunda temporada un poquito más eh, corto de lo normal, porque eh, aún siento que Necesito empezar de nuevo. no Es, es como otra, otro comienzo nuevo de, esta, de este podcast, aunque lo hemos hecho por un año. Eh, quiero como un refresh, ya que no había subido un episodio en bastante tiempo también. Quería decirles hola, quería hacer un episodio diciéndoles, oigan, regresamos mejor, eh, con mejor contenido y... Y que, y que estén más emocionados ustedes también. Como siempre, eh, y si son nuevos en este canal, si son nuevos a este podcast, eh, mándenme un mensaje de voz por DM, por el Instagram del cotorreo coreano. No me lo manden a mí directamente a Jim Moon pero por favor mándenlo al Instagram del cotorreo coreano, cualquier DM, puede ser escrito, puede ser por audio, mejor por audio si quieren que su voz salga en el podcast, si quieren que parezca más como una entrevista o como una llamada entre amigas, es mejor que me lo manden por audio, pero también está bien porque entiendo que, y aprendí esto de la primera temporada, que hay muchísimas personas que les da muchísima, muchísima pena grabar su voz. Este, también he notado que muchos de los audios que me mandan a veces lo, lo están grabando en lugares públicos, entonces casi ni se oye muy bien su voz. Entonces, si están en esas situaciones, también está bien que me manden eh, escrito, como ustedes quieran, pero mándenme cualquier mensaje DM por el cotorreo coreano en Instagram para que salgan en el podcast para los siguientes episodios. Aquí me encanta escuchar lo que ustedes quieran decir. Puede ser un comentario, puede ser una pregunta, puede ser literalmente lo que ustedes quieran, puede ser una anécdota, una experiencia, algo padre que les pasó. Quiero que sea una conversación entre nosotros dentro de esta comunidad, como les dije. Así que para las siguientes y para los siguientes episodios, por favor les pido que me manden más mensajes por DM en el cotorreo coreano. Y ya, eso es todo. También quiero decirles que vamos a tener más invitados, voy a tratar, voy a echarle muchísimas, muchísimas ganas de poder traerles invitados. Eh, estando aquí en Corea es muy, muy difícil encontrar a invitados que puedan hablar en español, porque obviamente si estoy haciendo un video corto de 10 a 15 minutos, puedo agregar subtítulos y así, pero normalmente los podcasts son como más de una hora y no se puede, o sea, ese no es el chiste de un podcast, de estar leyendo subtítulos. Entonces, estoy pensando en traer más invitados que solo puedan hablar español. Eh, es un poquito difícil ya que estoy aquí en Corea, pero con los que pueda, quiero traerles más invitados porque sé que muchos de ustedes les encantaban mis series en donde traía invitados eh, para hablar de sus experiencias, eh, de sus vidas aquí en Corea y todo eso. Así que, eh, sí, pónganse muy muy atentos por eso. Y bueno... Ya que hemos empezado el nuevo año, quise reflexionar un poquito con ustedes cómo ha sido 2022 y cómo quiero que sea 2023, cómo pienso que va a ser, algunas metas para manifestar todo lo bueno para todos nosotros, ¿no? Creo que es muy, muy importante tener un momento para reflexionar tu día, tu semana, tu mes, tu año, eh, porque reflexionando en lo que ha pasado creo que ayuda, nos ayuda a mejorar y buscar cosas que tal vez no, no, no ha pasado bien, pero que son algunas cosas que podemos mejorar para el, para el siguiente año, para el siguiente día, mes, lo que sea, o cualquier proyecto que estamos haciendo. También algo muy interesante es que muchas personas me preguntan, oye G, si podrías viajar al pasado, ¿qué es lo que cambiarías? O ¿qué es lo que te arrepientes de la vida? Y yo la verdad siempre he pensado esto porque yo nunca me he arrepentido por nada. Hasta ahorita en mi vida siento que he tenido una vida muy eh, interesante, pero yo diría que no cambiaría nada, nada del pasado y no me arrepiento de nada porque yo siento que yo he aprendido de muchísimas cosas y yo soy yo por todas las experiencias que he tenido del pasado. Por más que sean las peores experiencias de mi vida, por esas experiencias yo he crecido bastante, soy muchísimo más fuerte mentalmente, físicamente, y soy yo, soy literal, es lo que, lo que me ayudó a ser Jim Moon, la que está ahorita enfrente de ustedes. Y tal vez haya, puede haber gente que no les gusta mi yo de 2023 ahorita, Jim Moon, pero yo estoy muy, muy feliz con la persona que soy ahorita y cómo he crecido como una persona, como una mujer, como una hija, como una amiga, como una novia, eh, estoy muy orgullosa de quién soy. Y eso es, yo pienso, que una de las razones muy grandes por la que yo estoy muy orgullosa de, de cómo he crecido como persona, es porque yo me, yo me tomo el tiempo para reflexionar bastante sobre mi año, sobre mi día cada semana, y eso me ha ayudado muchísimo, porque la verdad, reflexionar es como ir de nuevo al pasado y decir, ok, esto es lo que pasó, no me gustó cómo, me, cómo eso salió, eh, tal vez pudiera haberlo hecho mejor o una manera diferente, pero pues es el pasado, ¿qué más? O sea, ya no ya no se puede cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo aprender de esta experiencia para cambiarlo y para pues, no volver a tener esas experiencias malas. Y creo que eso es lo que me ha ayudado bastante. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en, cuando empecé mi podcast eh, hace un año y medio, algo que hacía como tradición en este podcast era hablar sobre las cosas. Bueno, era reflexionar sobre mi semana y siempre les hacía hacerlo conmigo también, me acuerdo que muchos de ustedes también me mandaban por DM o me lo mandaban eh, etiquetándome en sus historias, pero siempre les decía que me gustaría que reflexionáramos sobre la semana de algo bueno que nos pasó, algo positivo, algo negativo también porque eso es muy importante y también algo que agradecemos de esta semana. Poder agradecer a nuestra realidad, al presente, a lo que tenemos ahorita, y no importa qué chiquito o qué grande es, ese sentimiento de poder agradecer por algo es lo que nos ayuda a no ponernos en eh, un estado muy negativo. Eh, también me ha ayudado bastante con mi ansiedad poder agradecer todo lo que tengo ahorita porque sin, sin ese agradecimiento empiezo a pensar demasiado en que ¡Ay! ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? qué pasa si pierdo esto, o, y por eso viene la ansiedad, por, por algo que no sabemos. Entonces poder tener, poder estar agradecida de lo que está ahorita en mi presente, enfrente de mí, todos los días echándole ganas a lo que está literal enfrente de mí, no le importa lo que sea, si estás con unos amigos hoy, echarle todo el amor, eh, esfuerzo, aunque no, tal vez no necesites esfuerzo de estar con amigos, pero estar en el presente, estar en el momento, creo que es lo que quiero decir. Cuando viene de trabajo también echarle todo el esfuerzo que tengas, tu tiempo, tu dedicación eh, y también pues obviamente estar en el presente es, es lo que me ha ayudado bastante a seguir adelante y, y es por eso que ahorita, fue una introducción muy muy larga para decirles que ahorita quiero reflexionar un poquito de mi año de 2022 y creo que estaría muy padre si ustedes también lo pudieran hacer en sus casas o donde sea que me estén escuchando a mí eh, a pensar cómo ha sido para ustedes 2022 eh, pensar en literal quiero que piensen en los más los detalles más específico eh, piensen desde enero qué han hecho en enero en febrero marzo eh, qué son las cosas que cambiarían qué son las cosas que los han cambiado tal vez este año en 2022 eh, y sí, les quiero empezar a contar sobre mis experiencias. Así que bueno, para empezar con 2022, yo puedo decir con mucho orgullo, con mucha felicidad, que creo que 2022 hasta ahorita ha sido el mejor año para mí, desde que empecé mi canal de YouTube, y hasta puedo decir que tal vez fue el mejor año de mi vida. Eh, fue el año en donde vi mucho crecimiento en mí, fue un año en donde realmente, realmente sentí muchísima felicidad, mucho orgullo. Eh, estuve viendo ayer mis fotos y mi calendario desde el comienzo del año, como les dije, desde enero de 2022, para ver qué son las cosas que he hecho realmente, para realmente reflexionar bien, como les dije, y me ha ayudado bastante. Así que si ustedes necesitan hacerlo, también vayan a, sus, a su celular a ver sus fotos desde enero, y se van a sorprender de todas las cosas que han hecho, que se olvidaron, que han hecho. Por ejemplo, se me había olvidado que había ido de viaje con mi familia porque era cumpleaños de mi mamá en enero, se me, se me olvidó completamente ese viaje. Y estuve buscando en mi canal si lo había blogueado, si, si tenía algunas, algunos recuerdos más de, de, de ese viaje, porque me puso triste que no, que no me acuerdo mucho. O sea, veo las fotos y me acuerdo de ese momento, pero no me acuerdo mucho de ese viaje. Entonces dije, mmm, tal vez para, la siguiente, eh, para el siguiente viaje con mi familia me gustaría poder grabar más videos con mi mamá, mi papá, mi hermana. Eh, tener más recuerdos para mí, aunque no sea para YouTube. Eh, y creo que eso me ha pasado porque como soy YouTuber y como estoy blogueando mucho del tiempo casi todos los días estoy blogueando, eh, hay momentos en donde cuando viajo con mi familia, hay momentos en donde digo, sabes que ya no quiero bloguear, quiero estar en el momento, quiero estar en el presente con mi familia, y luego dejo todo eso, dejo mi celular, dejo todo, pero me he dado cuenta que tal vez, eso, tal vez es bueno grabar, tomar fotos, grabar videos, para mí, aunque no sea para YouTube, que no lo esté pensando como trabajo, pero literal grabar y tener esos recuerdos para mí, para que lo pueda recordar de nuevo, como ahorita que se me hace muy triste que no puedo recordar muy bien de ese viaje. Entonces, bueno, para mí el final de 2021 y para los que me seguían en mi canal de vlogs, en mi segundo canal, probablemente se acuerdan de este momento, pero fue un tiempo muy, muy, muy, muy difícil para mí. Me acuerdo... Uy, el final es de 2021 casi todo ese mes de diciembre estuve llorando y empezando 2022, los principios de 2022 fue un tiempo para que como que pueda recuperar mentalmente pero creo que no no lo hice muy bien porque estuve concentrándome en bastantes cosas al mismo tiempo. En vez de estar recuperándome bien, bien, bien, estuve tratando de hacer YouTube, de hacer otras cosas, trabajando en otras cosas. Entonces, no sé si lo hice muy bien, pero nada más, me, me duele pensar en cómo yo, G-Moon, estuve, estuve eh, en los finales de 2021 y el comienzo de 2022. Porque al, nada más, al pensar cómo estuve esos meses, hasta me duele el corazón, la verdad, porque sí fue muy, muy duro y muy difícil para mí. Y creo que estaba tratando de actuar como si no estaba sufriendo tanto, eh, pero mentalmente estaba mal. Eh, me habían pasado muchas cosas personales que la verdad no quiero contarles aquí, pero también tuvieron que ver mucho con mi canal de YouTube y cómo yo estaba manteniendo mi canal de YouTube y mi contenido de YouTube. Entonces, yo aprendí bastante en esos dos meses que realmente cuáles son los videos y contenido que quiero hacer desde ahora y en vez de estar enfocándome mucho en las vistas y en lo que las personas quieren ver y cosas negativas y todas esas cosas de YouTube que ya saben que es como muy así de que wow, lo quiero ver eh, pero como YouTuber se me hace importante dejar de hacer videos muy como solo para las vistas muy superficiales y realmente enseñarles quién soy yo como persona en mi contenido y el contenido que me gusta hacer. Y eso es lo que aprendí bastante en esos dos meses. Pero bueno, igual, fue el comienzo, también el comienzo de 2020, ¿verdad? 2022, fue el comienzo de mi emprendimiento, híjole, de mi marca de skincare care tuyo. Eh, lancé mi marca tuyo en diciembre de 2021, como pueden ver, o sea, fue un momento muy difícil mentalmente, pero también estaba tratando de hacer eso. Pues fue mucho, pero también fue un, un momento de como muchas emociones, ¿no? Tuve que aprender bastante con tuyo. Y luego en marzo me dio COVID. <ríe> Creo que COVID también fue un momento súper importante de mi año, porque creo que fue ahí también donde aprendí muchísimo de mí. Yo siempre pensaba que yo era una persona muy, muy, muy, pero muy, muy, muy extrovertida. Pero este año he cambiado mucho, eh, eh, mi personalidad ha cambiado bastante y ya me considero un poquito más introvertida que extrovertida. Y creo que el comienzo fue COVID. Durante mi, mi tiempo con COVID en mi casa, en la cuarentena, estuve la más feliz del mundo estar en cuarentena, no estar hablando con nadie, mi tiempo a solas, haciendo juegos sola, viendo series de Netflix, este, planeando contenido. No saben lo bien que me la pasé durante la cuarentena. Y ahí fue cuando me di cuenta que, oye, G, ¿te gusta estar sola? Realmente, ¿te gusta estar sola? ¿Te gustan tu, tus momentos así en solas? Y, y me gustó, me gustó bastante, hasta que dije, ¿sabes qué? Me gustaría que me dara COVID otra vez para no estar trabajando todo el tiempo y quedarme en casa. Pero no, salud primero chicos. Y bueno, me dio COVID y justo después, en abril, tuve la oportunidad de la vida, que ya les he contado bastante en este canal, pero fue la oportunidad de poder hacer el casting para la serie de Disney Plus en la que voy a salir este año, en 2023, ya va a estrenar la serie. Y sí, fue en abril en donde me llegó el casting. Me acuerdo, o sea, aún tenía COVID, casi no me salía la voz, pero hice el casting pensando que obviamente, obviamente, no me iban a pues, traer, llevarme a México para hacer la serie, pero sí, Sí se hizo. Entonces creo que 2022 básicamente fue el año de hacer cosas, muchas, muchas muchas cosas nuevas y, y el año de poder retarme. Conocí, cuando fui a México este año, conocí a muchísimas personas nuevas que literalmente se han vuelto en mis mejores, mejores, mejores amigos de vida de la serie también pude encontrarme a una agencia allá en México para que me ayuden con trabajo, muchas oportunidades increíbles. Aprendí que también realmente me gusta y amo la actuación. Aprendí que aún hay cosas que me apasionan en la vida y ese sentimiento fue muy, muy especial para mí. Mi tiempo en México fue... No sé ni cómo explicarlo en palabras, chicos, pero fue realmente una de las mejores experiencias de mi vida. Aún a veces pienso en esos tiempos, veo los vlogs, que aún no puedo, puedo subirlos, eh, los voy a subir cuando estrenen la serie, pero los, veo los vlogs que grabé durante la, lo, los meses que estaba grabando para la serie y muchas de las veces aún lloro por emoción, lloro por felicidad, pero también lloro por nostalgia. Eh, y tal vez es porque... Fue México, en donde pude hacer lo que lo hace más especial. Fue, México siempre es, va a ser mi primer hogar, siempre va a ser un lugar muy especial en mi corazón eh, y tal vez por eso me trae mucha nostalgia, pero también mucha felicidad al mismo tiempo. Eh, regresando a México, creo que me abrió muchísimas puertas, no solo de trabajo, pero también para retarme y para conocerme muchísimo más a mí misma eh, en un eh, en situaciones más profesionales, pero también personales con nuevos amigos allá. Eh, ustedes saben que siempre he tenido problemas con mi identidad, de no saber si soy mexicana, coreana. Aquí en Corea no me siento muy coreana, allá en México no me siento muy mexicana. Pero yendo a México esta vez, me encontré de nuevo, me encontré otra vez a la Jim Moon, que había, creo, olvidado de ella. Eh y la saqué la saqué se salió, no, no la saqué, salió en México, salió a bailar, salió por todos lados y la traje conmigo aquí en Corea y estoy muy muy feliz. Pero en México fue, creo que necesitaba ir a México porque cuando fui a México realmente sentí que como la Jim Moon que estaba aquí adentro, que tal vez, no sé por qué estaba allá adentro todos estos años, pero como que salió salió así a bailar, salió salió de, de su zona de confort en México, me sentí tan como en casa y, y la traje a Corea y ahorita me siento con muchísima confianza, muy feliz conmigo misma, porque siento que me encontré y encontré otra parte de mí que no tenía, que no había encontrado, que no, que no tenía en mí. Eh, y creo que retarme a nuevas cosas... Eh, eh, probar, aprender nuevas cosas, retarme eh, con nuevos amigos. Todas esas experiencias nuevas me han ayudado a sacar esa, esa parte de mí que no sabía que tenía. Y la verdad es que yo estoy intensamente agradecida por todas estas oportunidades que se me han abierto. Eh, no solo con Disney, pero también por todas las otras campañas y toda la chamba que me ha llegado cuando estaba allá, que he podido encontrar... Y, y que me siguen llegando aquí en Corea, eh, creo que hay muchas personas que no me entendrán por qué sigo en Corea cuando tengo tanta chamba allá en México y podría vivir allá y la verdad para mí lo único que les puedo decir y no siento que necesito justificarme o explicarme tanto con ustedes, pero una de las razones más grandes y creo que es la única razón para mí ahorita es mi familia, creo que ya he hecho Corea mi segundo hogar y ya he vivido en México 18 años, quiero ver qué más hay aquí en Corea para mí. Eh, sé que tengo chamba allá en México, entonces sí planeo estar viajando mucho de México-Corea México-Corea. Pero sí, estoy muy agradecida por todo lo que he podido lograr allá en México. Este Le doy muchísimas gracias y mucho orgullo a mí por crecer mi canal, porque creo que realmente este canal de YouTube es lo que fue. Este es mi bebé, que fue lo que me abrió muchas puertas para otras cosas. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar este año, 2023, pero por ahora estoy muy, muy feliz, muy agradecida, muy contenta con todo lo que tengo y todo lo que he podido hacer conmigo misma. Siempre, la verdad, yo pensaba muy, mucho menos de mí misma. No tenía tanta confianza cuando venía de, de trabajo, de lo que hago como trabajo, como youtuber o influencer. Y ver que hay tantas personas que ven mi potencial y que me apoyan, me ha ayudado bastante en, no sé, creer en mí, en mi confianza y en mi identidad también. Eh, en México me acuerdo que habían muchísimas personas que me decían, sí, es que tú puedes, tú tienes ese tienes ese brillo y que no sé qué, eh, que no están sorprendidos de que estoy actuando, que estoy haciendo estas cosas. Yo nunca pensé que estaría en este momento, en esta situación, porque yo siempre pensaba que, ay no, porque soy gorda, porque soy fea, porque no sé, soy coreana, nunca lo voy a lograr y cada quien tiene su definición diferente de lo que es lograr y de lo que es llegar al top, pero para mí hasta ahora ya llegué. <risa> Tal vez es el comienzo, tal vez es el final, pero yo ya estoy muy agradecida, estoy muy contenta con mi situación y sí, eh, regresando de México, luego en agosto llegué a Corea para recuperarme, como vieron del cansancio y también como les dije de mis ataques de pánico. Eh, yo pensé que regresar a Corea sería regresar como mi, mi vida normal de antes, pero la verdad es que sí me han llegado bastantes oportunidades aquí también de otras industrias y estoy trabajando en nuevos proyectos, así que estoy muy, muy emocionada también para que ustedes sean parte de todo eso. Y sí, 2022 básicamente, para acabar con esta reflexión, me ha cambiado bastante y cómo veo mi futuro, cómo me veo a mí misma, mi identidad. He crecido como persona, como mujer. Como, como influencer, como youtuber, todo, todo, todo. Eh, estoy feliz que estoy de regreso a Corea ahorita, porque siento que después de estar trabajando así, uno necesita su tiempo de descanso, pero ya pronto voy a estar lista para regresar a México, a trabajar de nuevo, a estar con mis amigos. En, mis, en mi primer hogar otra vez, toda esa energía latina, ya estoy lista, estoy lista para todo, estoy lista para los cambios, estoy lista, literal, para ver qué hay en el futuro. Y pues hablando del futuro, ya estamos en 2023, cuando vean este video. Entonces, ¿qué pienso de 2023? La verdad, los últimos dos tres años, empezando un nuevo año, para mí era más de miedo que emociones, porque... Creo que me daba más miedo antes empezar un nuevo año porque mmm, no sabía... Siempre me da más ansiedad y miedo al no saber cómo va a ser mi futuro. Pero esta vez siento los dos. Siento miedo, pero también mucha emoción. Primero porque este año va a estrenar la serie, como les dije, de Disney Plus en la que estoy, que se llama El Pop. Estoy súper, pero súper, súper emocionada para ver la serie verme actuar pero también que todos y todas las personas que me conozcan lo puedan ver estoy segurísima segurísima que les va a encantar y también me emociona pensar que pues van a poder ver otra parte de mí. Aparte de Pop, este año pienso otra vez, como les dije, regresar a Latinoamérica. Esta vez no solo quiero ir a México, pero neta quiero viajar por Latinoamérica. No pude crear mucho contenido de YouTube mientras estaba allá en México esta vez, ni pude disfrutar de México ni otros países. Así que este año cuando voy a México, no solo quiero regresar a México, pero también quiero, quiero ver si puedo viajar. Eh, para crear más contenido allá también y también para conocerlos a ustedes, sentirme más cerca de ustedes. La verdad, ahorita por eso estoy tratando muchísimo, para ahorrar mucho dinero, porque chicos, viajar a Latinoamérica, a muchos países en Latinoamérica, es muchísimo dinero, es muy muy caro. Ahorita lo único que sé sobre 2023 es que va a estrenar el pop. Y eso da mucho miedo porque primero que nada es, me da, no sé ni cómo explicarlo. Me emociona bastante que va a estrenar la serie, pero también me da mucho miedo porque no sé cómo las personas que van a ver la serie van a reaccionar a mi actuación o la serie, eh, no sé cómo va a cambiar, desde que salga la serie, quién sabe cómo va a cambiar mi realidad, mi futuro, mi carrera, mi trabajo, mi, mi canal de YouTube, mi yo, quién sabe, entonces creo que eso de no saber qué va a pasar. Eh, después de que salga la serie, es lo que me da miedo. Y pero, pero honestamente, quiero que salga la serie ya, o sea, ya. <ríe> Porque así, si sale la serie, ya estoy segura que voy a poder ir a México y viajar. Entonces, ya quiero comprar mis boletos, chicos. Por más que me den miedo estos cambios, sé que son cambios necesarios. Ahora eh, es parte de crecer profesionalmente. También estoy emocionada a ver qué, qué más me trae 2023. Porque 2022 fue un año en donde fue como que cosas que ni había pensado en mi vida pasaron. O sea, estoy ahorita, actué, estoy tomando clases de actuación, o sea, como que ¿quién pensó que iba a hacer esto? De la nada, todo esto pasó así. Entonces, 2023 también estoy emocionada por todos los, todas las sorpresas que van a surgir, todos los cambios. Eso es todo por mí. ¿Ustedes? ¿Cómo ha sido 2022 para ustedes? ¿Y qué son tres cosas que esperan de 2023? Para mí, tres cosas que yo espero de 2023 es que, número uno, obviamente la serie, número dos, mis viajes, y número tres, la verdad, yo quiero ver un crecimiento más grande, eh, en mí, no tan profesionalmente pero en mí mentalmente mi yo, Jim Moon crecer, no sé cómo más decirlo pero ser una mujer más adulta, más madura cada año veo una diferencia en mí en cómo he crecido a ser más, más fuerte mentalmente, y cómo me aviento a los retos me aviento, aunque me dé mucho miedo, cómo me recupero más rápido que antes, cuando tengo ansiedad o cuando me llega la depresión o cosas así, entonces me emociona ver cómo estaré cambiando también y cómo estaré creciendo. Aquí en Corea lo más loco es que en 2023, ahorita ya que lo están viendo, ya cumplo 29 años coreanos y en esta sociedad coreana ahorita obviamente estoy más cerca a los 30 que a los 25. También me emociona ver ese cambio de, de la edad. De cómo voy creciendo y cómo voy madurando a ser una mujer ya cerca de los 30 años. Y para acabar les quiero mandar muchísimos, muchísimos besos y muchísimos abrazos. Tengo muchísimos episodios divertidos ya grabados para ustedes con invitados especiales también. Pero déjenme en los comentarios igual abajo a quien quieren ver aquí en, en el podcast. Eh, estoy pensando en traer invitados también, igual desde México, desde Latinoamérica, por Zoom, eh, grabarlos para que los puedan escuchar y ver. Obviamente esto, ahorita lo están viendo, si lo están viendo por YouTube, si lo están escuchando por Spotify, eh, gracias siempre por estar apoyándome. Vamos a empezar con esta nueva temporada del cotorreo coreano. Espero que les encante. Si tienen algunas nuevas ideas para este podcast que seguimos creciendo, déjenme saber cuáles son para poder... Eh, agregar nuevas cosas para, para el podcast, ¿no? Los quiero muchísimo, muchísimo. Los veo en mi siguiente episodio. Los veo en mi siguiente video para el canal. Les mando muchísimos besos y abrazos y mucho, mucho amor. Adiós. ¡Mua!